Hola amigos, yo soy Jimena, hoy visitaremos un lugar lleno de magia, elfos, póstimas y brujos. ¿Saben de cuál estamos hablando? El lugar se llama Incantatum. es un restaurante con temática de Harry Potter. La verdad, el lugar está genial, te atienden elfos muy amables y serviciales. Todo el restaurante está ambientado con escenarios de Harry Potter, como... La carceta escabán, el espresso, el gran comedor y la sala común encantado. Y claro que la comida tiene un toque mágico y diferente. Aquí puedes comer desde sangre de unicornio, cuernos de dragón y hasta nachos con vómito de troll. Todos muy deliciosos. En cuanto a las bebidas, tienen una gran variedad. Su especialidad es la cerveza de mantequilla. Uf, deliciosa. El shot leviosa, la perla oscura, el grial de fuego, entre otras. También es un buen lugar para festejar tu cumpleaños con un pastel encantado. El costo y gasto por persona está aproximadamente de $200 pesos. Te recomiendo vayas con más personas para que puedan compartir. No tienes que tomar la plataforma 93 cuartos, ya que para llegar en Catatum, se encuentran ubicados en Avenida Revolución 107, Local 4, Colonia Tacubaya. Les recomiendo hacer reservación, ya que luego se llena de moguls y hay que hacer fila. En conclusión, si eres fan de Harry Potter, tienes que visitar Incatato. Sí que sí, estoy segura que te va a encantar. Espero que les haya gustado esta cápsula. Si quieren ver más, denos like en el video. No olvides seguirnos en nuestras otras redes sociales y darnos like. Nos vemos la próxima.